que ejercen una gran influencia en todo tipo de encuentros. Además, forma parte de esa comunicación entre líneas que tanto marca la percepción mutua. Las miradas son un mundo por descifrar que vale la pena tener en cuenta. Muchas veces, no somos conscientes de cómo miramos y a veces... Ni siquiera tenemos en cuenta cuál es el mensaje que estamos transmitiendo y qué efectos tiene en la comunicación con los demás. Es por eso que aquí te diremos cómo descifrar las miradas femeninas sin fallar en el intento. Fíjate cuál de estos tipos de miradas es con la que sueles toparte. Toma nota, porque esto te servirá para toda la vida. Y no olvides visitar Estilocracia.com para más consejos. 1. Consciente Este tipo de mirada ocurre cuando sus miradas se encuentran y casi inmediatamente voltea de forma consciente, ya sea por timidez, incomodidad o desinterés. Con tantas opciones posibles, ¿Cómo saber la razón? Estudios del lenguaje corporal señalan que cuando una persona rompe el contacto visual, mirando hacia un lado significa que es indiferente. Pero independientemente de hacia dónde volteó, si lo hizo de forma inmediata, generalmente se debe a alguna de estas dos opciones. 1. Se sintió atraída y momentáneamente cohibida cuando sus miradas se cruzaron. O 2. no está interesada y quiere evitar hacer contacto visual por completo. 2. sonriente. La mirada sonriente viene obviamente acompañada de una sonrisa. De por sí la mirada ya es una clara señal de que esa persona está interesada en ti. Que venga acompañada de una sonrisa es algo más que obvio. Si una chica que te parece atractiva te da una mirada de este tipo, es una gran oportunidad para acercarte a conversar o dejar que busque hablar contigo. Aún así, ten cuidado, ya que muchas veces puede ser por amabilidad solo es cosa de que prestes atención a su lenguaje corporal. 3. Fuerte. El contacto visual fuerte es un contacto visual que se mantiene y que viene acompañado de una sonrisa y un ligero descaro. En resumen, es un indicio de que es una mujer muy segura de sí misma y siente un gran interés hacia ti. Este nivel de mirada no oculta su intención. Está llena de interés total. Suele ir acompañada de un ligero levantamiento de cejas y algún movimiento corporal como tocarse el cabello suavemente o lamerse los labios. En todo caso, es mejor prestar especial atención y ser muy cuidadoso. 4. Ojos locos. Este nivel de contacto visual no se entiende en toda su dimensión hasta que lo experimentas. Cuando te ocurre, esa mirada permanece en tu cabeza por un largo tiempo, incluso sin que esté esa persona. Es una mirada que te persigue. Está en todos lados, pero debes tener cuidado, ya que este tipo de mirada significa ilusión enfermiza, emoción desesperada,